Hola gente, ¿cómo le va? Hola gente, hola gente, hola gente Quería hacer un video con mis amigos, porque yo este, este video lo, lo he visto en varios canales de YouTube Y dije, yo también, yo también quiero hacer eso, pero lo que hacer es con mis amigos Como no tengo tantos amigos, más, en realidad también tengo más amigos, pero como no aparecieron eh, No les pude preguntar si querían participar o no eh, Entonces, bueno, yo tiré así, bueno, participó, participó, eligieron sus compañeros Vamos a jugar los juegos del hambre versión pandemia como sabéis nuestro juego de hambre son 12 distritos y cada uno eligió a su compañero y bueno vamos vamos a ver ahí están ahí están los personajes que van a participar en el distrito 1 distrito voy yo con mi gato Mali en el distrito 2 está una tira de chorizo y lechuga como compañera distrito 3 está mi socio y amigo César y ha él pidió que estar con una coca y una lanza y bueno, le tocó una coca y una lanza como compañero en el distrito 4 tenemos a la Pepsi tenemos a la Pepsi y la Real Dolls en el distrito 6 está mi hermano Alejandro con su gata Kira en el distrito 6 está Pedrover con la Miku en el distrito 7 está el negro del Whatsapp y la coca Sarly en el distrito 8 está Alan y Julie, mi amiga Julie, con su novio Alan. En el distrito 9 está mi amigo Alfredo de Chile. Señores, de Chile viene a participar en los Juegos del Hambre de la Pandemia. Con su perro cacique. En el distrito 10 está Augusto Vilca, que es socio y amigo. Junto con Pikachu. Y en el distrito 11 está Elizabeth Olsen. Junto a mi amigo Jainen. Y en el distrito 12 está el Papa Francisco y Mia Califa. Vamos a ver cómo. Cómo, se, cómo, ¿Cómo avanza esto? A ver, eh. Bueno, bueno, dice... Mientras los tributos se preparan en sus podios, suena la bocina. Alan agarra una mochila y se retira. Miko agarra una mochila sin darse cuenta que está vacía, bajó para Miko. Augusto huye de la cornucopia. Mia Califa huye de la... escapa de la cornucopia Alfred, huye de la cornucopia El negro del Whatsapp, huye de la cornucopia La coca y la danza huye de la cornucopia Osmali, huye de la cornucopia Alex, toma una mochila sin darse cuenta que estaba así abajo, bajón para Julie, huye de la cornucopia Cacique del capito de la coca, Charlie con una espada, a ver, me encontré turbio ¿Qué, ¿Qué turbio hace perro vieja, no? La lechuga escapa de la cornucopia el mapache huye de la cornucopia, o sea, yo me, me fui. Kira le arrebata una, una botella de alcohol y un trapo. No, sí, Kira arrebata una botella de alcohol y un trapo. ¿Qué ir a hacer con eso? Pepsi toma una hoz del interior de la cornucopia. Pedover huye de la cornucopia. Papa Francisco huye de la cornucopia. La verdadera muñeca, la Real Dolls, eh, escapa de la cornucopia. jainén huye de la cornucopia. Elizabeth Olsen escapa de la cornucopia. Pikachu huye de la cornucopia. César toma una mochila y se retira. La tira de chorizo huye de la cornucopia. Continuemos. Día 1. Pedover se lastima, bajó por Pedover. La coca y con lanza derrota a Pep... Una pelea, pero le perdona la vida. Ah, eso pasó como en los 80. Eh, está, eh, justo se fueron a encontrar la Pepsi y, y, y la Coca. Que es genial que fue eso. Alex, la lechuga y Alan buscan otros homenajes. César descubre una cueva. Eh, la verdadera muñeca, la real Dorf, y gravemente a Kira y la deja morir. La muñeca mató a la gata de Alex, gente. Elizabeth Olsen recibe un hacha de un patrocinador desconocido. Uy, uh, estamos acá ahora. Alfred es pinchado por espinas mientras recoge bayas. El negro de WhatsApp construye una cabaña. El mapache piensa en el hogar. Ya me quería mierda Yuri, eh, Julie Lance, eh, lanza al Papa Francisco. En el abdomen, debe ser que le, le lanza sí, Si, se eh, con la lanza le, le, le, dan, le dan O sea, básicamente lo están haciendo mierda el Papa Francisco. Eh, cacica se echa Pikachu, eh. Vieja Casica está re turbio, boludo. ¿Qué anda? y Mia Califa, Augusto y Jaiden buscan otros tributos. La tira de chorizo escapa de Miku. <risas> ¿Qué pasa ahí? Se puede escuchar. Tres disparos de cañón a la distancia La coca de Sarli. Ah, los que murieron Los que murieron, murieron, mirá no, Los caídos, fue la coca de Gira eh, Kira, del Distrito 5 Y el Papa, que ma el Yuri mató al Papa Los otros siguen vivo, seguramente Noche 1 O'Malley piensa en ganar, él quiere ganar La Real Doll de Mapache y Heinen discuten los juegos y lo que podría suceder en la mañana ah onda como que nos, nos ramigamos onda, que onda estamos compartiendo la muñeca Mía Califa César y Alfred discuten los juegos y lo que podría pasar en la mañana Texi cocina su comida antes de apagar el fuego Alan y el negro de Whatsapp duermen en turno en turno duermen ah, están, están, están conviviendo juntos bien, bien por ahí eh, la la coca con lanza recibe agua limpia de un patrocinador desconocido. ¿Quién será? ¿Quién será? Alex, Julie, Miku y el cacique se encuentran. Encuentran historias. De, eh, cuentan historias de fantasmas para aligerar el estado de ánimo. Estos están re son re turbios? se juntaron todos los turbios, ¿qué onda? Eh, Pedover, inicia un incendio, eh, hijo de puta. La tira de chorizo, Augusto y Elizabeth Olsen y Pikachu duermen en turnos la lechuga pierde, pierde de vista dónde está. Se perdió la lechuga. Todo mal. Vale, le voy a leer allá, me parece que se ven, se ven para allá. Miku ataca a Pepsi, pero logra escapar. César viaja a un terreno más alto. O'Malley desvía la atención del negro de WhatsApp y se escapa. <ríe> sí, gato, tenés, es inteligente el gato. Ale estrangula la muñeca real después de una pelea A <ríe> puñetazos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda vieja? Cacique y tira de trabajan juntos por el día Augusto recoge flores Ay, está recogiendo flores Jainé y Alan trabajan juntos por el día La lechuga cuestiona su gordura Mapache explora la arena Elizabeth Olsen y Pikachu trabajan juntos por el día Mía Califa recoge fruta de un árbol. Eh, eh, banana dentro. Eh. Pedover domina, eh, domina la lata con lanza matándola. Pedover mató a la lanza. Mataron a la coca. Julie estrangula a Alfred con una cuerda. Vieja, ¿dónde está esta chabota? ¿Qué onda? Tres disparos de cañón a la distancia. La muñeca, la real doll, la mataron. La, mató, la estranguló a Alex. Eh, la coca que eh, Y Alfred. Noche 2. Pepsi cuestiona su gordura. Mia Califa eh, eh, atiende... Eh, no, tiende a las alegrías de Omali. Ah, Mia Califa está, está curando a mi gato bien. ¿Quién viene ahí? Ya me gustaba, dale, ahora me gustaba. Eh, Alan no puede manejarse sus frutas si y se suicida. ¿Qué onda, chabón? ¿Por qué? ¿Por qué? Alex se despierta con pesadillas. Elizabeth Olsen conoce a Miku. De acurrucarse, eh, convence a acurrucarse a Miku con ella. ¡Buah! Oh, wow, ¿Qué onda? Augusto permanece despierto toda la noche. César ve un fuego, pero permanece oculto. El negro de WhatsApp le pide a Pikachu que lo mate. Ella se niega manteniéndolo vivo al negro de WhatsApp. Julie no puede manejar la circunstancia y dice, sí, sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero si ya venías matando un montón. Se no no puedo más. Pedro Ver mata a la lechuga mientras, está a dormir, eh, mientras ella duerme. ¿Qué hijo de puta Pedro Ver? Pedro Ver este, está, está en plan de... Cacique, Mapache y Jainel duermen en turnos. La tía de asado inició un incendio. César busca otros homenajes. Pikachu construye una cabaña. Omalia, Augusto, Cacique y Miku buscan otros homenajes. Mia Califa viaja a un terreno más alto. Tepsi ve humo a lo lejos pero decide no investigar. Mapache, Elizabeth Olsen, el negro de WhatsApp, la tira de chorizo, asaltan el campamento de Allen mientras caza. Ale, te, te, te, le, cagamos, le cagamos las cosas, mi hermano. Jainén y Piedover eh, se separaron para buscar recursos. Se pueden escuchar tres disparos de cañón a la distancia. Alan, Distrito 8, Julie, Distrito 8. Uh, lo limpiaron así. En, en esta fue, fue turbio la limpia y la lechuga de distrito 2 ¿Ven el estado de todos? No, continuemos, continuemos Omali, Miku y Mapache cantan canciones alegremente juntos la, la, la, la, la, la, la, la, El negro azap cocina su comida antes de apagar el fuego Augusto permanece despierto toda la noche Dios, el, chavo, el chavo, no duerme boludo, lo no está durmiendo eh, La tira de chorizo atiende las heridas de pedoder César piensa en ganar. Jainem, Pepsi, Cacique y Elizabeth Olsen duermen por turnos. Pikachu intenta can eh, cantar para dormir. Niña Califa y Alex se topan y deciden eh, trepar por la noche. Miku piensa en casa. Eh, César escucha a Cacique y a Pikachu hablando a lo lejos. La tira de chorizo Augusto, Pepsi, Elizabeth Olsen Rastrean y matan a las mías, califa. No, qué hijos de puta entretele y encima. Alex descubre un río. Omal y Mapache, jainén y el negro de WhatsApp buscan otros tributos. Pedover detona accidentalmente una mina terrestre mientras intentaba amarrarla. Uh, fuiste. Se escuchan dos disparos de cañón a distancia. Mía, califa y Pedover han muerto gente. así que se desmaya por el agotamiento y sí, si se estaba haciendo mierda a todo el mundo chabón este, que onda estaba, estaba en modo turbio Pepsi in intenta tratar su infección el negro de Whatsapp defiende a Pikachu y a la tira y tira de chorizo y a Jainen lejos de fuego de su, de su fuego, lejos de su fuego Apache y Miku se, acu eh, se acurrieron en busca de calor Bien, bien, bien ahí Bien ahí, o sea, ya, ya, estoy, ya estoy totalmente acusado, tal Osmali y Alex Hablan de los tributos que siguen vivos Ah, están en, están en plan de turbio los dos Están confabulando eh, César desencadena eh, Desencadena un explosivo matando a Augusto Vilca Y a Dice Beth Olsen Está turbio también, es otro que está turbio Día 5, estamos en el día 5. Omalley se lastima el tobillo mientras buche de Miku. Mapache desvía la atención del negro de WhatsApp y escapa. Y si boludo, ese rajado ese negro. Cacique persigue a Pepsi. el de Cacique. Pikachu y Heinen, eh, búsqueda de otros tributos. Tira el chorizo, se camufla entre los bustos <risa> Para que se... Estaba <risa> abriendo. A ver. Alex practica su tiro con arco. César recoge fruto de un árbol. Juego del hambre pandemia. Tributos caídos. Día 5. Se escuchan dos disparos a la distancia. Augusto Vilca y Elizabeth Olsen. Gente. Noche 5. O'Malley muere de una infección. ¡Pum, ¡Oh, no! Me mataron al gato. Tira o chorizo convence a Mapache de que no lo mate. Solo. Eh, que no lo mate, solo que.. solo que mata a él. Eh, parece... Que no lo mate, solo que lo mate a él. No, no entendí. Bueno, Cacique establece una ¿Me mató el chorizo? No puede ser. Eh, cacique establece un.. el acampamento para pasar la noche. Pikachu co convence a Jainén para acurrucarse con ella. A mí me tocó Miku por lo menos, pero bueno, Jainé no te tenía ahí. No te tenía ahí. Miku y el negro de Zap y César cantan canciones alegremente. Pepsi recibe alimentos frescos de un patrocinador desconocido. ¿Quién será? Alex cocina su comida antes de apagar su fuego. La fiesta... Uh, esto... La cornocopia se rep se repone con alimentos, suministros, armas. Y memoria de los familiares de los tributos. Alex golpea en la cabeza a Heinen contra una roca varias veces. ¡No! ¡Lo hizo re mierda! ¿Qué onda, chabón? No, ¿qué onda? Pero ¿por qué tanta. Para, para. En plan, de turbio, gente. No, muy turbio. Miku Maka mata a Pikachu con su propia arma. Y si yo no aparezco, me parece que me mató a Pikachu, bro. No, la tiré choriza pero... El negro de WhatsApp y Pepsi, eh, y Pepsi amenazan con un doble suicidio y fracasa, eh, fracasa y muere. Amenazan con otro y mueren. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? No lo no entendí. Cacique decide no ir a la fiesta. César decide no ir a la fiesta. La tira de chorizo, cae en un lago del lado y se ahoga. Mikum prende, eh, prende fuego a César con un monotop. ¿Qué onda con esa chabona? ¿Qué onda con esa caricatura? Cacique, peces de estar pescando. Ale recibe suministros médicos de un paso del patrocinador desconocido Se escuchan 8 disparos de cañón a la distancia. Si, sí, me hicieron mierda Omali, distrito 1 Mapache, distrito 1 Hainé, distrito 11 Pikachu, distrito 10 El Negro de Whatsapp, distrito 7 Pepsi, distrito 4 La tira de chorizo, distrito 2 y César escrito 3. Continuemos. Cacique, que es el perro de mi amigo de, de, de Chile, eh, de Alfredo. Cacique recibe comida fresca de un patrocinador desconocido. Miku se despierta con pesadillas. Ale recibe comida fresca de un patrocinador desconocido. Le están ayudando mucho a Ale, mi hermano. Día 7. Ale recoge el fruto de un árbol. Miku envenena la bebida Cacique, lo bebe y muere. Mataron la Miku está returria, gente. Se puede escuchar un disparo de cañón a distancia, cacique distrito 9. Era, era uno de los más turbios también. Eh. Alex, de capita, amigo con una espada, ¿qué onda? Ganador es Alex, mi hermano distrito 5. Ganó estos juegos del hambre, gente, la primera edición, la primera edición. Si les gusta, me dan un buen like. Y la continuamos con otra edición más. Y si se prende más amigos, meto más amigos, gente. Bueno, un saludo para todos y nos estamos viendo. ¡Chao!